Voy a introducir, ellos van a hablar de ellos mismos, eh, largo y tendido, eh, pero vosotros, ¿quiénes de vosotros le está interesado en el tema del community manager? Vale, Entiendo que o lo trabajáis, o lo estudiáis, o os gusta, o os interesa, o queréis serlo. Eso es interesante. Ellos son community manager de las principales comunidades de Málaga. Ayuntamiento, diputación, club de fútbol... Creo que el club de fútbol debe ser una de las comunidades más grandes de Málaga, por, creo... Entonces, eh, Francis Paniagua, me falta uno en la mesa. Vale, bien. Francis Paniagua, que está sentado en el centro, eh, es doctor en periodismo, profesor en la Universidad de Málaga, también trabaja en la Universidad Internacional de Andalucía, etcétera, etcétera. Su currículum es bastante amplio y él va a ser el moderador y él va a ser quien presente a los integrantes de la mesa y él va a ser quien le saque jugo a, a esta mesa redonda. Nuestro planning es la primera media hora ellos hablan de su trabajo, la segunda media hora el moderador les hace preguntas y la tercera media hora vosotros le hacéis preguntas a través de los micrófonos. Ese es el plan que, que vamos a intentar conseguir eh, llevar al máximo para, para no irnos hoy aquí a las 11 de la noche. ¿vale? Los micrófonos de mano, uno lo tengo yo. Cógelo tú, por ejemplo. Y os dejo con ellos. Me acompañan. Eh, tengo a mi derecha a Pablo Calero, que es Community Manager de la Diputación Provincial de Málaga, como freelance, es periodista y ha trabajado en varios medios como La Cadena Ser, eh, Localia, Agencia F, o Los Diarios, La Opinión de Málaga y Málaga Hoy. Tengo a la izquierda, al final, a Ángel de los Ríos. Eh, Ángel es Community Manager de Diario Sur. ...y es periodista sobre todas las cosas... ...especialista en comunicación social y marketing online. Eh, María Hidalgo, responsable de imagen, comunicación social... Eh, ...perdón, social media eh, y web de Unicaja Baloncesto Málaga... ...lleva 10 años en el mundo de la comunicación y el marketing... ...y en, en estos años ha ganado diversos premios... ...como reconocimiento a su labor y a su trabajo. A mi izquierda eh, tengo a Laxmi Aguirre que es comunicador audiovisual, responsable de gestión de las redes sociales del Ayuntamiento de Málaga y del Festival de Málaga, y dirige desde 2011 su propia agencia de comunicación, eh, Baxter and Kubelik. Kubelik. Además, igual la vemos hasta trabajar en directo porque estábamos pendientes del acuerdo eh, del caso de la huelga de Limasa, que parece que en un... Un rato puede que se lleve a cabo la firma, igual la vemos trabajar en directo <risa> comunicándonos que ya se ha, se ha llevado a cabo dicho acuerdo. Tengo también a mi izquierda a Eva, Eva Castillo Gómez, que es Community Manager del Málaga Club de Fútbol. Eh, Jugador entrenadora de baloncesto y se pasó al fútbol la temporada 2010-2011 para crecer profesionalmente y sumar valor al proyecto del Málaga Club de Fútbol, donde coordina eh, toda la estrategia de comunicación online. Muy bien, lo que hemos acordado es que, como decía Andy, en la primera eh, media hora eh, cada uno de ellos nos haga una breve introducción de cómo es su día a día, su trabajo. Eh, ...cuáles son las herramientas que le acompañan en, en todas sus tareas... ...cómo se coordinan con otros compañeros y compañeras de otras áreas... De, ...de sus diferentes organizaciones y algunas anécdotas... ...y luego en una segunda parte entraremos en detalle a debatir... ...pues lo típico de situaciones de crisis, eh, cómo salimos de ella, ...incluso algo que hicimos bien pero aunque no confiaban en nosotros al principio y conseguimos sacar adelante alguna iniciativa en nuestros diferentes trabajos, algún error típico de los que se suelen cometer y cómo salimos de ello. y todo esto compartiendo además todas las preguntas que ustedes deseen hacer durante todo este tiempo. Así que si os parece empezamos por Ángel, empezamos hacia acá, ¿vale? Bueno, gracias por empezar por mí porque así me siento un poco como, como yo me siento todas las mañanas o como creo que se sienten todos los que están sentados aquí no que es un poco acojonado si se puede decir la expresión eh, te levantas con un bueno yo trabajo en sur no sé si sabéis lo que es, es un periódico es una cosa que decían hace mucho tiempo que se iba a acabar y que no han desaparecido ni van a desaparecer nunca porque porque los medios de comunicación consiguen adaptarse a, a las circunstancias y bueno seguimos ahí seguimos siendo el primer medio regional en twitter con más de 50.000 seguidores eh, tenemos 80.000 seguidores en total en twitter en, en varias redes sociales en, varias, en varios perfiles de, de redes sociales que llevamos llegamos a acumular hasta unos 18, según temática, eh, Málaga en la Mesa, cofradía en Málaga, que es el más seguido en cuanto a, a cofradías en Málaga, eh, deportes, cultura es decir, intentamos diversificar un poco en función de, de cuáles son nuestros nuestro usuarios objetivos. Eh, bueno, pues el día a día en la redacción es, es bastante sencillo ...y complejo a la vez porque tiene distintos, distintas cuentas con distintas, con distintas necesidades... ...la suerte que tenemos nosotros en cuanto a generación de contenido... ...que es lo, lo que realmente necesita para mantener cualquier red social... ...es bastante sencilla porque contamos con la implicación... ...ahora mismo de unos 65 periodistas aproximadamente... Eh, ...que tienen presencia activa en, en redes sociales... Y eso facilita mucho tu labor. Los periodistas naturalmente tendemos, tendemos a Twitter eh, porque, porque es la esencia de la, de la información, nos permite informar y estar informados. Eh, entonces, no es necesario o no ha sido necesario, salvo algunas correcciones técnicas y demás, explicarle a la gente que trabaja conmigo día a día por qué, por qué necesitamos estar, eh, estar en Twitter. Eh, día a día nosotros, nosotros tenemos una, una programación, eh, apostamos por lo que se llama un feed humano, ...un feed que, que, que técnicamente eh, tiraría de, de, una, de una actualización de la página web... Eh, ...pero nosotros tenemos esa programación mental sobre el papel... Eh, ...nos vamos adaptando a las circunstancias, por ejemplo ahora lo de Limasa... ...a, a una inundación que te puede surgir a las seis de la mañana... O, ...o como haremos el próximo sábado con la, con la salida del cautivo... Y, ...y bueno, aparte de eso nosotros tenemos una programación mental... ...y una, y una continua eh, actitud de servicio... Eh, para, para mantener informada a la gente aproximadamente unas 14 horas diarias y con una periodicidad mínima de, eh, de media hora. Eh, de todas formas, mmm, a mí también me gusta desmontar ciertos mitos sobre, sobre Twitter y sobre Facebook. Eh, a nosotros, por nuestra experiencia, nos resulta eh, mucho más... Eh, ...útil, sobre todo por el retorno que obtenemos del eh, Facebook que, que Twitter. Eh, a veces son impresiones, nosotros los tenemos demostrados con datos. Eh, nosotros tenemos eh, aproximadamente 115.000 visitas eh, diarias a la página web... Y solo el 10 o 12% vienen de redes sociales, o sea que tampoco, tampoco es una locura. Es cierto que son muy necesarias, eh, pero no son la única herramienta con la que contamos. Eh, pues como decía, 10 o 12% de redes sociales y de ese porcentaje... Eh, aproximadamente un 7-8% proviene de, de Facebook y un 5-4% proviene de, de Twitter porque básicamente nos encanta nos encanta mucho compartir las noticias y leerlas y eso lo podréis comprobar colgando un enlace vacío y probando a ver qué pasa mientras que tengo un titular atractivo posiblemente muchísima gente os la retuitee eh, otra cosa que hemos comprobado es que, a pesar de, de que se lleva muchos años hablando del periodismo ciudadano y de que las redes sociales son capaces de, de generar ese, ese, ese flujo de, de información… Sí es cierto que, que solo el 14% de los internautas, eh, o mejor dicho, de la gente que está en redes sociales, que tampoco son todos los internautas, por eso decía que esto hay que relativizarlo y ver que un mundo muy pequeño eh, publican contenido noticioso propio. El 80% o más se dedica a compartir en redes sociales lo que hacen fundamentalmente otros medios de comunicación ...o entendamos al Malacruz Club de Fútbol como medio de comunicación... ...a diputación o, o ayuntamiento. Eh, si es cierto que nosotros lo, lo utilizamos como una herramienta esencial... ...para amplificar nuestra presencia del medio... ...porque sabemos que hay gente que ya no solo conoce las marcas... ...porque compra el periódico o porque abre la página web... ...sino obviamente porque sabe que la ha visto en Twitter... ...y la ha visto desde un medio de comunicación... ...esa es una de, nuestra, de nuestras premisas. Consolidamos una comunidad... ...lo cual es bastante, es bastante importante... Y, ...y además, siendo sinceros... ...nos ayudan a conseguir nuevas estrategias eh, comerciales... Eh, ...fundamentalmente en el trabajo del día a día... Eh, aparte de, de las cuentas de, de la, del propio medio de comunicación, son tanto más importantes las cuentas de los periodistas, porque nosotros pretendemos que nuestros periodistas también sean eh, la marca de, de la empresa. Sabemos que si un periodista da una noticia, eh, tanto más noticia es como si la diera Diario Sur. Por eso pretendemos que, que más que ser observadores, sea, interactúen con, con, lo, con los miembros de la comunidad. Por eso, y por último, este año hemos puesto en marcha eh, un plan de, de estrategia integral, no solo en nuestro periódico, sino en todos los periódicos del grupo, eh, del grupo Vocento. Eh, y hemos creado manuales para, para el medio y para el periodista, eh, pues para que tengan un desenvolvimiento mm, fluido y además que todos rememos hacia un mismo sitio y además un manual de buenas prácticas, que obviamente no es ni un manual de estilo ni una, ni una ley eh, obligatoria, pero que eh, sí permite tener cierta coherencia a la hora de, de transmitir los mensajes y que yo creo que es lo que hace que, que día a día funcionemos, funcionemos mejor. Muy bien, muchas gracias. Me vengo al otro extremo. Eh, María mm, Creía, creía que iba a seguir por ahí, me has no, pillado totalmente mm, ahí a contrapié. Ahí, ahí. El contraataque, pues ha habido un contraataque, que... <risa> yo no tengo tan preparado mi speech como, como Ángel. Nosotros en Unicaja eh, lo que hacemos cada día, el contenido cambia en cuestión de segundos. Puede llegar un fichaje sin que nosotros hayamos, sepamos nada, puede haber una lesión. Si nosotros La planificación es muy a corto plazo porque además no es lo mismo vender un partido si vienes de haber ganado uno o si vienes de haber perdido uno. Entonces, nosotros la planificación, como os digo, es casi inmediata, casi diaria. Eh, allí por la mañana hacemos un conjunto con prensa y comunicación hacemos un, una lluvia de ideas y comentamos el contenido que tenemos para ese día el que si a lo mejor hay poco contenido deportivo pues lo completamos con contenido de, de ventas de promoción y, y hacemos un planning a lo largo del día con una separación de un tiempo prudencial entre tweets entre comentarios para que no ...no se pisen, la gente no saturemos a la gente de contenido... Y, ...y bueno, esa es más o menos la planificación que hacemos nosotros allí... ...es diaria prácticamente, hay cosas que sí se hacen con previsión... ...por ejemplo, sabemos que vamos a ir a la Copa del Rey... ...pues hay una previsión de meses que se planifica cómo se va a comunicar... ...si se va a hacer eh, eh, material audiovisual, cómo se va a promocionar todo eso... ...pero normalmente ya os digo que, que es un trabajo muy en el último segundo... ...y por eso necesitamos también un departamento creativo... ...que es el que diseña y ejecuta esas ideas... ...y, y qué más os puedo contar... las ...herramientas que te acompañan... ...pues nosotros tenemos un montón de perfiles... En, ...o sea dentro de Facebook tenemos... ...el perfil de Unicaja Baloncesto que es el del club... ...el perfil de la cantera porque realmente son... Eh, dos tipos de, de público distintos no a todo el que, que sigue a Unicaja le interesa la cantera, ni a todo el que siga la cantera le interesa Unicaja. Tenemos otro perfil de empresa, donde compartimos las actividades que hacemos con la empresa, el club de empresa. Entonces, para nosotros es muy útil eh, el Tweedic, por ejemplo. Es, una, es un programa donde tú puedes eh, controlar todos los perfiles en Twitter y en Facebook y verlo al instante. Es un programa muy Sistema que no, no nos viene muy bien porque, como, como le pasa a Ángel, tenemos un montón de, de perfiles en los que hay que hablar de manera distinta, en los que hay contenido distinto y necesitamos una, una herramienta que gestione eso. Eh, ¿está? Después seguimos, si quieres, con preguntas cuando vayamos entrando en, vale. en materia. Me paso entonces con Eva y seguimos con, con el deporte. Bueno, cambiamos del básquet al fútbol. Eh, bueno eh, si es verdad ha preguntado andy que si la mayor comunidad de málaga era la del málaga club de fútbol eh, exceptuando a los fans de pablo alborán Sí, málaga club de fútbol es la cuenta con más seguidores creada en málaga vale eh, bueno eso en twitter eh, nosotros tenemos en twitter más de 140.000 en facebook rozamos los 400.000 seguidores eh, yo, la verdad, personalmente le doy más valor a nuestra cuenta de Twitter porque es donde está la gente más cercana de Málaga. En Facebook tenemos sobre todo mucha gente de Chile que sigue a nuestro entrenador y a nuestros jugadores chilenos, gente de Venezuela que se quedó de la época de Salomón Rondón y, bueno, es más internacional, ¿vale? Entonces sí que tenemos mucho más en cuenta el horario a la hora de publicar precisamente para ese, también, para ese público. Eh, nosotros usamos las redes sociales para tres cosas. La primera es para comunicar sobre la actualidad deportiva y de la entidad. La segunda es para comunicar promociones, campañas y ventas de productos, bien sea de entrada, bien sea de merchandising. Y la tercera eh, es para atender al público. ¿vale? Eh, atender al público me refiero a atender a los aficionados, darle respuestas eh, como un servicio de atención al cliente, básicamente. ¿vale? Eh, eh, esas son las tres las tres los tres motivos por los que lo usamos ¿no? una de las principales bueno nosotros tenemos una reunión semanal donde organizamos todo lo que va a suceder durante esa semana bien sea de eventos de club o bien sea entrenamientos y toda la, todas las posibles cosas que puedan surgir a lo largo de una semana en función de si ganamos si perdemos si alguien se lesiona si no se lesiona eh, y a partir de ahí es como funcionamos eh, si es verdad que el, por mucho que tú planifiques a lo largo de la semana en el día a día siempre surge algo que te da la vuelta eh, el hecho de que tengamos una comunidad tan activa hace que muchas veces la comunidad sea la que trate de marcar el ritmo. Intento imponerme a ello, pero también me intento adaptar y, y adaptarme a lo que ellos necesitan. Dices que intenta imponer tú el ritmo, ¿cómo lo haces? No, me refiero a intento imponer el ritmo en el sentido que yo intento marcar de las cosas de las que se hablen, aunque muchas veces es verdad que ellos son tan activos y de hecho yo admiro mucho a la gente que forma parte de esa comunidad porque eh, siempre ayuda al club siempre participa siempre se suma y de hecho muchas de las ideas salen de ello entonces lo primero es detectar esa idea positiva de por parte de la comunidad para adaptarte rápido sumarte a ella y, y hacer que, que el club se sienta parte de esa comunidad también transmitir cercanía tienes una ...una costumbre una dentro, integrada dentro de la estrategia... ...le hemos comentado en alguna ocasión de... ...a la hora de incorporar la estrategia offline y online... ...la anécdota de los cafés... ...cómo vas concretando ese tipo de estrategia ese día a día y por qué. Bueno, yo siempre cuento que a, a la hora de usar herramientas... ¿no ¿De ...¿qué herramientas usas como Community Manager? Yo... Siempre bromeo con que yo uso el café, y a mí no me gusta el café, ¿eh? no tomo. Pero sí es verdad que cuando yo veo usuarios activos en las redes, sobre todo del Málaga, principalmente de mi entidad, pues sí que los invito a la Rosaleda a tomar un café, a dar una vuelta por el museo y a charlar con ellos. Porque es una forma de ponerle cara a la gente, entender el día a día. De hecho, por ahí hay gente que conozco de café. ¿Y, cu y por cuándo y por qué toman las decisiones de...? El café bien a raíz de una situación de crisis de algún comentario de alguna cosa que haya que aclarar no simplemente gente activa eh, yo por ejemplo tenemos varios proyectos que si saldrían adelante contaría con gente que conocí a través de las redes sociales eh, yo tengo un chico que narra los partidos de una manera que me encanta y, y más de una vez he hablado con él para que venga a narrar los partidos desde la cuenta del Málaga. se llama mi ex, josé néstor o sea que que han salido iniciativas y proyectos, ideas nuevas a partir de esa... Sí, bueno, voy a contar una anécdota ya que está ahí. Eso, En la eso. segunda fila está Mar Padilla, ¿vale?, que es aficionada del Málaga eh, y un ejemplo de que veáis lo contenta que estoy con la comunidad del Málaga en la red es que, por ejemplo, el partido ante el Atlético Madrid eh, salió una información de que nosotros íbamos a vender a Tulalán y demás que era todo un intento de estabilizar por parte del Atlético de Madrid que justo se enfrentaba a nosotros ese partido y Mar Padilla creó el hashtag de desestabilicemos nosotros, ¿vale? Es decir, que muchas veces el club no puede hacer algo, pero tenemos una comunidad tan increíble que nos echa una mano siempre que puede. O sea, la implicación eh, de los seguidores del perfil del club, en este caso, en la propia estrategia del club. Sí, muchas veces lo, usamos lo que ellos mismos generan, exacto. Nos sumamos rápido. Vale. Bueno, ahora seguimos, que se me han ido ocurriendo preguntas conforme os voy escuchando. Eh, vamos a pasar de nuevo a mi derecha con Pablo Calero, que nos cuente también su experiencia, su día a día y todas sus anécdotas que, que vayan surgiendo. Buenos días a, a todos. Bueno, yo llevo las redes sociales de, de la Diputación de esta casa. La verdad es que a lo mejor el punto diferente con mis compañeros es hacerlo para una institución pública. ¿no? Yo, mi trabajo se integra como una pata más dentro de la oficina de comunicación de la institución. ...y bueno, se decidió entrar en redes sociales... ...pues un poco para acercar a la institución a los ciudadanos... ...y también para escuchar, ¿no?... ...para pulsar un poco las opiniones de, de todo de, vamos, de los vecinos... ...de todos los municipios, ¿no?... ...hacer una, una institución que engloba a 101 municipios... ...la verdad es que lo que más trabajo costó... ...a lo mejor en un sitio tan grande... ...voy a contarlo así porque me parece curioso... ...es ordenar un poco la, la presencia de, de, toda, ¿no? de todas las áreas... ...y todo en, en redes sociales... ...porque claro, cuando llevo como un año y pico aquí... Y, y la verdad es que antes de, no había estrategia, entonces, claro, todo el mundo abre perfiles pues, sin ton ni son, ¿no? Entonces, eh, mi primer trabajo, digamos, fue ordenar un poco la presencia, ¿no? Justificar, eh, ver si estaba justificada la presencia de, de algunas áreas, de algunos departamentos y hacer un poco de, de criba o de limpieza, lo podemos llamar. Entonces, eso sí que costó un poco de trabajo, ¿no? eh, diseñar una estrategia y dentro de esa estrategia, pues, ver si, si hacer una limpieza, hacer un, si se está justificada la presencia de muchas áreas y todo eso. Mi trabajo día a día, bueno, pues, controlar un poco, eh, contar lo que hacemos. Y, y la segunda parte escuchar, ¿no? Si no hacemos, no se puede contar sin escuchar y casi se me va más tiempo escuchando que contando lo que, lo que hacemos. También coordinar un poco el resto de, de áreas y ver que vamos, todo funciona bien y eso, y ver que se cumple la estrategia, ¿no? Diseñamos una especie de, de manual, de protocolo para ir todos en un mismo camino, con un mismo discurso en redes sociales y eso es un poco mi día a día con la, eso, con la particularidad distinta a mis compañeros de hacerlo para algo público y algo que, bueno, pues representa a los ciudadanos porque sí, no porque a mí me gusta el Málaga ni porque me gusta el Diario Sur, sino porque me ha tocado la Diputación, me representa porque es la institución eh, provincial y, bueno, pues eso es un poco la, la carga distinta que, que llevo. Uh -huh. Vale. Eh... Si parece, cerramos y, y después ya empezamos con las preguntas. Eh, Laxmi, cuéntanos tu experiencia, todavía seguimos sin novedad, ¿no? No, no tenemos Lo acabo de comprobar, ¿tú está? <risa> eh, Bueno, buenos días. Llevo las redes del Ayuntamiento y de, del Festival de Málaga. Empecé en el Ayuntamiento hace eh, seis, siete meses y, y bueno, yo llegué al Departamento de Comunicación como si fuera eh, un pequeño extraterrestre eh, es muy difícil eh, al principio digerir un poco el cambio de estar llevando las redes sociales de, de una empresa privada a de repente estar llevando las de una institución pública porque toda la comunicación cambia completamente, eh, los objetivos ya no están tan claros ni son tan cuantificables… Eh, el público objetivo no está tan definido, sino que de repente eh, tienes a toda una ciudadanía ¿no? que está eh, leyendo lo que tú estás publicando y esa presión al principio fue, fue muy difícil. Eh, desde el ayuntamiento lo que hacemos eh, básicamente es eh, difundir en redes los comunicados eh, que se emiten desde el departamento de prensa retransmitimos eventos, las actividades las ruedas de prensa eh, municipales y luego creo que mi tarea más importante es eh, realizar la escucha activa, eh, es decir, ver qué se dice eh, sobre el Ayuntamiento en redes y atender sobre todo las peticiones eh, y las consultas que hacen los ciudadanos a través de, de Twitter. Se está convirtiendo Twitter en un call center, ¿no? ya eh, poca gente llama al 010 que es el teléfono de atención ciudadana y ya se comunican con nosotros a través de de las redes sociales haciendo sus consultas. Eh, el ayuntamiento está dando pasos eh, de gigante en comunicación online. Tiene al frente a Jesús Espino, que es eh, mi director de comunicación, eh, que es un ferviente creyente eh, en la necesidad. De, de las redes sociales en las instituciones públicas y, y bueno estamos dando muchos pasos en cuanto a transparencia y a los datos abiertos. Eh, desde agosto de, del año pasado tenemos una pestaña de transparencia en la que se, se cuelgan documentos con sueldos de concejales, con presupuestos, que, con muchísima documentación que hasta ahora eh, no estaba abierta y ya pronto vamos a inaugurar una página web en, eh, exclusivamente de open data en el que se van a todas las áreas eh, van a colgar eh, sus propios documentos eh, es algo indispensable hoy en día la situación eh, exige ese cambio en las instituciones porque ya eh, echando un vistazo a las redes, cualquier día ves eh, eh, lo crispada que, que está la sociedad y, y se necesitan crear nuevos lazos eh, con, con los ciudadanos. Eh, mi día a día es básicamente ese, eh, se generan crisis diarias, eh, yo no tengo un día normal. Eh, Te vas acostumbrando, al principio... Hacer una publicación me costaba muchísimo, era una tensión darle a publicar porque de repente recibías 10-15 respuestas negativas y yo no entendía por qué. Eh, al final se te hace el cuerpo y ya vas, te vas curtiendo un poco, un poco en eso. Eh, la gente está enfadada eh, y entonces bueno, lo que tienes que tratar es eh, de acercarte a ellos, de saber por qué y sobre todo darle, darle una solución. Ahora mismo se está consiguiendo y los tiempos de respuesta cada vez son, son, son menores. Eh, el problema es que bueno, que es una institución pública, que, que los pasos se dan muy poquito a poco. Eh, hay mucha gente que tiene que intervenir. Eh, yo creo que en mi departamento ya me, me odian un poco porque les doy mucho más trabajo, es decir, ellos tienen su día a día de escribir notas de prensa, de enviar a los medios y de repente ahí, a través de, de las redes sociales me llegan consultas que ellos tienen que consultar eh, a su vez a sus áreas y entonces en, en una mañana se movilizan muchas áreas y muchas personas que tienen que salir de su rutina diaria para poder dar eh, respuesta a un usuario de, de Twitter. Eh, hace poco, por ejemplo, como anécdota... No, me mandaron una, una fotografía de una gaviota que parecía enferma en la plaza de la Constitución. Entonces, claro, teníamos que salvar a la gaviota. Y se movilizó a, al área de medio ambiente, se movilizó a la policía local, eh, se movilizó al centro sanitario municipal por una gaviota que realmente no estaba enferma sino que estaba paseando por la plaza de la Constitución. Entonces, eh, pues esa mañana mi trabajo fue eh, gestionar todo eso y luego ya cuando salí fui a la plaza de la Constitución para ver dónde estaba la gaviota que ya se había ido. Eh, entonces eh, eso sorprende mucho todavía en, eh, a mis compañeros. Se van acostumbrando también. Eh, y, y bueno, poco a poco yo creo que, que se está evangelizando eh, a las instituciones públicas y sobre, sobre todo a los trabajadores que tienen que adaptarse a un nuevo ritmo y a unas nuevas tecnologías eh, para, que, para que estén dentro y la transparencia sea real. Eh, hace poco la, una institución independiente de transparencia que trabaja en contra de, de la corrupción hizo un análisis de todos los ayuntamientos de, de España y de los 100 puntos posibles, el ayuntamiento de Málaga tenía 95 eh, estaba en el puesto número 19 y creo que la media de puntos estaba alrededor de los 70 eh, se quiere llegar al, a los 100 puntos y bueno estamos estamos trabajando en ello la verdad que, que es eh, emocionante formar parte de, de este cambio que, que bueno decía paul valeri que los, las grandes transformaciones eran mudas y creo que eh, lleva años siéndolo y que ahora no se está, se está haciendo ver y tenemos que, que adaptarnos a ellas. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a, a abrir un turno de preguntas. Os voy preguntando y vais contestando como, como os parezca. Con... La primera idea que se me ocurre después de escucharos es preguntaros por la dificultad y que nos, nos contéis un poco la experiencia en vuestros casos, que además son muy distintos todos, en eh, la dificultad de eh, combinar, de integrar, de coordinar eh, dentro de la estrategia ...la gestión de perfiles de las personas... ...no se esté pensando en los jugadores... ...en el caso del club de baloncesto y el club de fútbol... Eh, ...de los periodistas en el caso del de Diario Sur... ...y en nuestro caso de los responsables de las instituciones... ...con los perfiles institucionales... O sea, o sea, ...la coherencia, la coordinación... ...qué opinan los jugadores del de uso de las redes... Etc. Me estáis mirando todo a mí creo que me toca contestar... Eh, la verdad que lo, pienso que le, por lo menos los jugadores de fútbol eh, creen que la red social es algo personal y no todavía se han dado cuenta de que es un medio de comunicación con los aficionados. Eh, no lo usan como tal. Eh, todavía tienen que darse cuenta de la herramienta que tienen en sus manos. Sí, lanzan mensajes, sí, se muestran cercanos, pero no tienen no tienen definida una estrategia de comunicación personal, de su marca personal y tendrían que trabajar en ello. Eh, nosotros como club eh, les damos consejos, eh, pero los jugadores del primer equipo ya están creciditos. Eh, cada uno es libre de tener sus opiniones y de expresarse como quiera. Eh, sí es verdad que, por ejemplo, nosotros hacemos una labor de formación en las categorías base del club, en la academia. Eh, nosotros le damos una charla con una, unos consejos, una pautas básicas unas nociones de buen comportamiento en redes sociales vale para que no se metan en, en charcos y, y sepan qué, qué les va a perjudicar y que sean conscientes sobre todo es que sean conscientes antes de publicar y sean conscientes de qué les puede perjudicar es eh, decir vas a lanzar un mensaje vas a publicar un tweet que te preguntes primero en qué te beneficia o en qué te perjudica ese tweet cuando tengas la respuesta entonces publica pero mientras tanto Sé consciente de lo que está haciendo. ¿no? Son gente muy joven que, que no piensa en que subir una foto o insultar incluso a otro deportista cuando está viendo un partido, no se da cuenta de que ese deportista dentro de tres años podría ser su compañero y que alguien, con, buscando en su historial, podría sacarlo y le podría perjudicar muchísimo. ¿no? Son niños, no son conscientes y hay que enseñarles. Seguimos con el deporte, si os parece. Y ahora... En nuestro caso sí que hay la competición, sí que nos marca unas líneas. ACB no... Bueno, los jugadores pueden ser sancionados si, si hay insultos, si hay un mal uso de las redes sociales, igual que si salen en una entrevista insultando, pues pueden ser sancionados. ACB ya... Eh, Tienen en cuenta las redes sociales en, en la normativa. Nosotros, eh, a, eh, a principio de temporada, se le informa a los jugadores, además, se les da un manual de, de uso de redes sociales en el que se le incentiva, se le anima a que interactúe con el club, con la, con la cuenta del club. Y, y que nos ayude, ¿no? Que ellos son parte de, del club y son los que tienen que... Además, es lo que hemos estado, han estado hablando ante Eva. Eh, ellos, su, su palabra tiene más fuerza que la que podamos pueda tener la cuenta del club. Eh, yo leí una vez que en las redes sociales se le hace más caso a, a la opinión de un amigo que a la opinión de, un, de una marca, ¿no? Porque tú ves más fiable que un amigo que te dice, este champú es buenísimo. ¿Tú te lo crees? Llega Panteng y te dice, este champú es buenísimo, y tú dices, sí, claro, puede ser o no. no? Entonces, eh, nos interesa que, digamos, esta oferta o esta camiseta es la mejor que puedes comprar, que lo diga Sergi Vidal, no es lo mismo que lo diga la cuenta del club. Entonces, nosotros les incentivamos, les le animamos a que lo hagan, pero no les obligamos. Tampoco puedes poner una pistola a la cabeza y decir tienes que, que usar las redes sociales porque al final es verdad que son personales, son cuentas personales, pero tienen, ellos viven de, del club. Entonces, les interesa que al club le vaya bien porque a ellos le irá bien y eso es lo que intentamos hacerles saber. Eh, al hilo de lo que ha dicho, yo que tengo, también tengo experiencia en la ACB, eh, es verdad que la Liga controla o por lo menos asesora bastante más a los clubes y a los jugadores eh, para que veáis una comparación básica. Eh, la ACB hace eso, mientras la Liga, eh, no sé si visteis el caso, cuando a Sergio Ramos le pusieron una sanción, Sergio Ramos se disculpó por Twitter, bueno, en el documento del comité de competición, cuando le sanciona, dice, se disculpó, dice, se disculpó por Twitter. ¿Vale? eso es el conocimiento que tiene la acb de lo que son las redes sociales y la liga de fútbol profesional de lo que son las redes sociales creo que todavía hay que seguir trabajando eso es el corrector fue el corrector de word ¿Cómo? Que el corrector de word puso ah, twister twister, sí. <risa> twister para mí era lo de los colores una cosa en el caso deportivo, perdonadme, eh, y con la publicidad, las ma marcas, los jugadores que trabajan con determinadas firmas eh, deportivas, ¿conflictos con club, con la gestión de perfiles? El, de hecho, las marcas deportivas y los patrocinadores de los propios jugadores son los que están haciendo que los jugadores se den cuenta de, de esa herramienta. Es decir, eh, si habéis visto el perfil de Julio Batista y toda la campaña que ha montado alrededor, eh, es por el apoyo de Nike. De hecho, Julio hizo una campaña que se llamaba Libera la, la Fiera, Libera a la Bestia, ¿vale? Pero en brasileño era la fiera. Eh, donde repartieron por campos de Brasil Nike, todo eso lo hizo Nike repartió unas cajas vale y en las cajas la gente las abría se, escuchaba un ruido de una bestia dentro la gente las abría y sacaba una tarjeta esa tarjeta tenía un código BIDI que escaneabas y te llevaba a los perfiles en las redes sociales de Julio Batista cuando se alcanzaron me parece que eran los 20.000 seguidores un, no sé, una cifra concreta entonces se liberaba la, la bestia que era la página web de Julio Batista todo eso lo montó Nike y de hecho, eh, por ejemplo, ISCO presenta sus botas siempre por Twitter. Mirad mis nuevas botas. Y todo eso es fomentado por el patrocinador. Ojalá los patrocinadores sigan insistiendo en eso porque ayudará a que los jugadores lo usen como medio de comunicación. Ángel. Como una anécdota, combinar perfiles, eh, lo has dicho antes, pero por si puedes entrar más en detalle, de los profesionales, el periodista en la marca, el medio, ¿qué papel juegan, cómo integramos? Sí, nosotros, nosotros por suerte hemos conseguido convencer a los periodistas rápido de... ...de lo importante que es su, su intervención es en Twitter, eh, como ejemplo... ...ya os decía que nosotros también tenemos manuales de redes sociales... ...que son simplemente recomendaciones, que son muy básicas... ...no haría falta decírselo a nadie, pero bueno, por si acaso te lo digo... Eh, ...que son corrección en el lenguaje, eh, no entrar en debates estériles... Eh, entendido como debate puedo puedo hablar con una persona no voy a, no voy a discutir con un troll o, o por ejemplo eh, utilizar el sentido común que es lo que siempre decimos por encima de todas las cosas y, y en nuestro caso los periodistas ni son jóvenes se supone que tienen una carrera y que llevan varios años trabajando y no van a caer en este tipo de cosas aún así de vez en cuando caen eh, hace poco en un medio de nuestro grupo no en el nuestro eh, ocurría que una persona que, que iba a cubrir un juicio que era periodista judicial eh, antes de ir al juicio eh, colgó en twitter o en twitter eh, voy al juicio esta mañana eh, a sabiendas de que este tío es más culpable que no sé qué hombre eso condiciona un poco eh, tu objetividad que es lo que siempre le dejamos claro a los periodistas Pueden, ...opinar lo que quieran, decir lo que quieran, pero no cuestionar su objetividad y a la parla del medio... ...porque qué pensará esa persona que al día siguiente lea el periódico, suponiendo que lee el periódico... ...y vea la noticia sobre la objetividad de ese periodista o no, eh, bastante, eh, por eso es bastante importante eh, mantener cierta, cierta línea de coherencia... Y otro ejemplo que creo que también tenemos muy cerca y es muy claro el que ha sucedido eh, últimamente con el ERE del país y los periodistas de, del país. Eh, no sé si lo sabéis, entraron en una, en una guerra dialéctica directamente los periodistas contra el medio de comunicación y el medio de comunicación además le respondió. Eh, no vamos a cuestionar los ERE, no vamos a cuestionar nada pero creo que nada beneficia a un profesional se quede dentro de la casa o salga fuera de la casa eh, mostrar esa actitud eh, porque no dice no dice mucho de él, ya lo digo, como profesional. Si me quedo en la casa porque me, va, me van a cuestionar bastante y si me voy fuera porque difícilmente voy a tener un, un trabajo en otro sitio y, por supuesto, a una marca no le interesa entrar en un conflicto de ese tipo. Creo que con esos ejemplos queda bastante claro... Sí, sí, claro. tengo, tengo una pregunta para ti. Eh, y sobre todo un ejemplo que yo veo mucho en los periodistas deportivos a nivel nacional, que son bastante mediáticos eh, y que tienen ganas de seguir aumentando esa, esa publicidad propia y gratuita, eh, la exclusiva de quien es del medio o del periodista en redes sociales. Eh, los periodistas son bastante mediáticos y los de deporte a nivel nacional bastante <risa> mediocre a veces, ¿no? Pero <risa> con tal... Pero no, lo he dicho yo, ¿vale? Pero además, es lo que siempre digo, nosotros como periodistas en Twitter podemos opinar, pero nuestro peso eh, tiene más, eh, o sea, nuestra opinión tiene más peso en el ámbito sobre el que nosotros opinamos. Si yo soy periodista económico, obviamente no puedo opinar sobre, de, a la ligera sobre un ERE, eh, que si voy a una exposición y digo que la exposición me parece muy fea. Ahora que si soy el periodista de cultura y digo que la exposición me parece muy fea, pues en fin, ¿no? Entonces, por eso digo lo de, porque como yo no, no escribo ni de cultura, ni de deporte ni de nada, ¿vale? Pero me parece que sí son bastante tendenciosos, ¿vale? Eh, se le nota mucho Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, etc. Eh, lo que lo que tú bien dices, eh, que me has ha dicho? La exclusiva. La exclusiva, eso. Eh, nosotros con las exclusivas tenemos una cosa bastante clara. Las exclusivas siempre son del medio, pero los periodistas son el medio, lo importante es que cuando tú comunicas algo eh, le quede bastante claro a la gente quién lo está comunicando. Entonces, eh, cuando nosotros desarrollamos la estrategia, porque eso está bastante bien tipificado, nosotros establecemos que no importa tanto quién comunica qué, sino cómo lo comunica. Cuando nosotros enviamos a un periodista a que en este caso es mi compañero Francisco Jiménez, que no diría otro porque, porque se lo ha chupado él junto con Pedro Quero lo de la huelga de Limasa, que ha estado toda junto con ella, que ha estado todas las noches ahí, una noche tras otra, una noche tras otra. Eh, el tanto el periodista como el medio pueden dar la exclusiva de, que, de poner eh, fin de la huelga de Limasa, pero el periodista tiene que tener muy claro dos cosas fundamentalmente. Estoy escribiendo para Diario Sur, con lo cual la mención tiene que ir explícita, ¿vale?, eh, y, por otro lado, eh, siempre tengo que remitir un enlace donde complete la, la información o, do, o donde más tarde complete la información. Si cumplo esas dos premisas, yo puedo informar eh, o mi información es totalmente oficial. Si no preferimos que la de que la del medio muchas veces sabemos que con la inmediatez porque nosotros hacemos muchos directos tanto en el unicaja como en el Mara club de fútbol la huelga de basura las cofradías etcétera eh, nos olvidamos muchas veces de los hashtags, de las menciones claro tú cuando vas con un iphone todas esas cosas nosotros intentamos corregirlas sobre la marcha eh, porque si, siempre hay alguien en redacción eh, ...que está pendiente de menciona tal... Eh, ...pon el hashtag en tal sitio... ...no te olvides del enlace... ...y ya digo, nos da igual... ...periodista o medio de comunicación... ...siempre que quede clara la marca... ...que somos nosotros... ...y, y que obviamente remite un enlace... ...donde la gente necesariamente... ...lea las cosas. Una cuestión, si se adelanta la competencia... ...retuiteamos, citamos la fuente... ...en esa primicia o en esta si, si, si se adelanta... La competencia a nosotros... En, en dar la primicia del acuerdo, fin de la huelga. No, por absoluta, absolutamente. Retuiteamos, yo nunca voy a retuitear... No a la citamos A, a la competencia. Pero yo sí, sí retuitearé a Unicaja, a Mara Club de Fútbol, a Diputación o a Ayuntamiento. Sí, de a las fuentes, pero no a otro medio. Eh, claro. y Vamos a ver, nosotros tenemos una premisa, además, bastante, bastante clara, que creo que es obvia, pero las comento también cuando nosotros, porque lo, los periodistas son muy impulsivos, estamos leyendo un periódico, un periódico de información económica y vemos una noticia de la bajada del recibo de la luz y, no, y rápidamente queremos, queremos retuitearla. Eh, nosotros tenemos una premisa clara que consiste en, eh, cuando vea una información, eh, conciencia eh, primero mira a ver si la tenemos nosotros, que eso pasa miles de veces, eh, una vez que compruebes que la tenemos nosotros, no retuitea la competencia, retuitea. a no nosotros que no te cuesta nada es que muchas veces nos parece que por colgar las cosas 10 segundos antes eh, somos mucho mejores y así y no ocurre así y, y por supuesto eh, si, no, si no la tenemos nosotros y si no es posible retuitearla mira a ver si es posible que tú, que tú hagas esa información porque a lo mejor la información viene de un teletipo o consiste en llamar a una fuente eh, entonces eh, no, ...no es complicado establecer un sistema que permita que siempre seamos nosotros los generadores del contenido... ...y decía lo de la velocidad porque como, como ya te decía somos bastante fuguillas cuando estamos en Twitter... ...y vemos una cosa y vamos corriendo a retuitearla, no pinchamos el enlace, no miramos quién es la fuente... ...seguimos al primero que nos cuelga un contenido interesante, eso lo hacemos todos... ...pero a nosotros sí nos ha pasado con, con, con Sur... ...y supongo que le pasará al más a Club de Fútbol... ...y a Unicaja, a las instituciones no tanto... ...porque no hacen ese, ese tipo de... ...ellos hacen anuncios más oficiales... ...pero si tú haces un comunicado... Eh, de, de, una, ...de un accidente de tráfico... O de, ...o de una convocatoria de huelga... ...o de una desconvocatoria de huelga... ...sinceramente es mejor... Eh, ...meditar las cosas durante un minuto y lanzarla, porque yo aseguro que no vamos a obtener ni más retuits, ni más... ni más el, el, el hecho fundamental es que lo diga Sur, hoy por hoy, eh, ya no sé dentro de un año o dos años lo que sucederá, pero el hecho fundamental es que lo dice Sur, muchas veces se, se hablaba, por ejemplo, de las desapariciones de, de niñas, de esta que desapareció hace aproximadamente tres meses, la, el otro día desapareció otra que en realidad se había fugado de casa y tal... Y muchas veces amanece el timeline lleno de referencias a esas niñas. Pero nosotros directamente no nos lanzamos hasta que realmente no hay una noticia y lo tenemos constatado, que sería muy fácil hacer retweets, como vemos que hacen retweets políticos, columnistas, etcétera, etcétera. Pero no nos conviene caer en eso, la verdad. Vale. En el caso de las instituciones, combinar perfiles personales, en este caso de los representantes políticos… ¿Y el de la organización? En nuestro caso, por ejemplo, no, no controlamos no controlamos lo, los perfiles de los diputados del equipo de gobierno. Eh, sí que hay una labor de información. Eh, estos son los perfiles de la institución, podéis interactuar... Lo mencionamos, si sí, cuando hacen visitas y representan a la institución o hay alguna actividad, sí que lo mencionamos, pero no hay un control, no les damos ninguna ninguna directrice. No sé si en el futuro pues a lo mejor se decide hacerlo, no sé, pero es verdad que ahora mismo no, no damos ninguna directrice. Luego sí, luego está que, el que te pregunta y te dice, bueno, pero tú quién eres que hace, que son las redes sociales, y bueno, pues está interesado, ves que está interesado. Hay otros que, oye, cuando yo vaya a inaugurar esto, está es mejor que ponga esto en Twitter o lo pongo luego, pero no todo, la verdad, no todo. Entonces, sí que no, no hemos dado ese paso de, de controlar, digamos, la, sus cuentas, porque entendemos que son cuentas personales, que sí, que en algunos casos van a contar cosas de la institución, pero que por las tardes, en otro caso, en un, otro tiempo, van a, van a hablar cosas personales o de su partido o de lo que sea. Bueno, en el caso de, del ayuntamiento, eh, estamos elaborando un, un manual de estilo que va a salir eh, pronto a la luz, en el que sí se intenta centralizar un poco todas las redes de, del ayuntamiento. Están las redes de las propias áreas eh, y luego están las, las redes que siempre son personales, eh, pero que responden al ámbito político de cada uno de, de los concejales. No todos tienen eh, su perfil propio, eh, pero ahí tampoco podemos entrar, ya es... Eh, es política, digamos. Eh, lo que sí intentamos controlar son las publicaciones que hacen el resto de las áreas, que las hacen ellos independientemente y, bueno, para centralizar un poco eso está el manual de estilo. Y luego ya está la cuenta del alcalde que es el alcalde en, perso en persona, personalmente, el que el que realiza las publicaciones eh, y yo solo me encargo de monitorizar eh, las menciones que se le realizan y darle avisos no cuando alguien le menciona y él, por ejemplo, no, no, no lo ha visto. Pero es el que las gestiona. Entonces, eh, básicamente es eso. ¿Y no hay un riesgo de falta de coherencia? ¿Cómo? ¿No hay riesgo de falta de coherencia en algún momento? Eh, por ahora no ha habido ningún. No, no he encontrado en casa. Todavía no. no descarto. <risa> vale, os voy a pedir en una misma pregunta dos cosas, eh, a ver si eh, podemos contestar todos y eh, con la brevedad que, que podáis para ir así abriendo el eh, paso al turno de, de preguntas del público. Eh, uno, la, la pregunta en dos en dos cuestiones. ¿no? La primera. Una anécdota de una crisis en la que os hayáis visto inmersos y cómo se ha resuelto, ¿vale? la contextualizamos y cómo la hemos resuelto, cómo la detectamos también, cómo implicamos a otras personas si fue el caso. Y la segunda, todo lo contrario, algo en lo que os empeñasteis en alguna ocasión en hacer, nadie confiaba en que iba a salir bien y lo hicisteis y demostrasteis que salió bien. ¿Estamos por donde queráis, María? Te veo. ¿Sí? Empiezo por lo malo, la crisis esa que monté un día. El, nada, o si teníamos un entrenador, eh, había ido la temporada regular al final, pero el tío se lo había currado, la gente estaba muy contenta con él y estábamos seguros de que la gente le quería, ¿no? Ten, quería seguir con él, que siguiera en el equipo. Entonces se nos ocurrió la brillante idea de lanzar una, eh, una encuesta en Facebook preguntando... Eh, si te, te había gustado el, la temporada que había hecho el, el entrenador ¿no? si, si estabas a gusto con el entrenador pues fue una, una respuesta aplastante de sí pero a la vez por desconocimiento yo no sabía que se estaba tratando la continuidad de ese entrenador entonces claro cuando el entrenador entra en Facebook y ve que su persona se está viendo expuesta a la, el, a, a la, al público ¿no? pues se coge un cabreo brutal. Me llama y me dice que, que quién soy yo para poner su, su puesto de trabajo eh, en Facebook para que la gente lo, lo, lo cuestione. Yo le explico que todo el mundo está diciendo que sí, que lo ha hecho muy bien, pero me pide que por favor quite eso. Entonces, pues tuvimos que quitar la, la encuesta, disculparme con el entrenador, con el presidente, con el gerente, con toda la gente del club. Eh, decir diciendo que oye que era una, una cosa con buena intención, pero bueno, eso era jamás vuelvo a hacerlo eso, no vuelvo aunque sepa que va a salir seguro y ni que... con coordinación si, si, coordinado con el área, con el entrenador con es el que equipo. también fue un poco arriesgado es que tú imagínate que tú crees que la sensación, porque tú palpas la sensación de la gente, que la gente está muy contenta pero tú imagínate que no es real eso y que tú expones realmente a una persona ahí, a su, a su persona, ¿no? a, a su trabajo y que la gente lo juzgue, y la verdad que me parece un poco delicado, en ese momento no lo vi tan, porque dije, tío, pues se si, si ha salido bien, pero parece delicado porque es el trabajo de una persona que nosotros vemos que son jugadores, que son entrenadores, que son como, eh, que ganan mucho dinero, que no hacen nada y que están todo el día y realmente no es así son gente, y Eva lo puede decir, que están muchas horas trabajando que viajan mucho, que no tienen vacaciones que y al final nos gustaría que a nosotros en Facebook nos pusieran venga, esta persona, vale o no vale creo que a ninguno en, en, nuestro, en nuestro trabajo nos gustaría que nos hicieran eso. Entonces, creo que en ese sentido sí que hay que tener un respeto en el trabajo que ellos hacen. Como cosa buena, pues, y que nadie me apoyaba en su momento, pues yo entré en Unicaja, no había redes sociales hace un par de años y propuse, les propuse abrir las redes sociales y les propuse lanzar eh, eh, ...la noticia de la apertura de redes sociales de una manera original... ...porque es que no era una noticia que un club tuviera redes sociales... ...todo el mundo tenía redes sociales... ...entonces aprovechamos la, el fichaje de, de un mito que volvía a Málaga... ...que era Jorge Garbajosa... ...e hicimos un vídeo en el que los jugadores se iban... Jorge escribía un tweet a Bernie y le decía «Oye, voy para Málaga». Eh, Bernie le escribía a Freeland, Freeland le escribía a Fulanito... Bueno, se iban pasando en las distintas redes sociales el mensaje y al final del vídeo se veía al entrenador que le llegaba la llamada, sí, era el director deportivo, que le decía «Oye, que Jorge va para allá». Era el último en enterarse que Jorge venía a Málaga, ¿no? Entonces, pues primero no genero, la gente no me apoyaba mucho... ...porque decía que la idea dentro del club decían... ...hombre, es que eso va a parecer que aquí somos muy desorganizados, no sé qué... Y ...yo, no, no, no, eso va a quedar muy gracioso. Total, que lo lanzamos, salimos a nivel nacional... ...salió en todos lados, que Unicaja tenía redes sociales... ...hace dos años, gran noticia... ...realmente conseguimos que una noticia que no era noticia... ...porque es que eso, la verdad, ya quien no tiene redes sociales... Eh, salieran todos lados y la gente quedó muy contenta en el club. Uh -huh. Pablo. Crisis, bueno, crisis todos los días. Esto es no... La gente, como decía mi compañera, la gente está cabreada y, y eso se nota. Imaginar una institución, pues crisis, la verdad, os cuento. Que, que es en todos los días. Ya el día que no hay crisis es, es raro. Es no, noticia. No, es noticia el día que no hay crisis. Yo al, principi al principio me asustaba porque es verdad que yo digo, bueno, yo no soy experto en, en gestionar crisis y en redes sociales. Vale. Pero bueno, al final te das cuenta de que esto no es otra cosa pues que a través sí, a través de ordenadores, de pantallas de móviles, de lo que queráis, pero es gente que, que está hablando, ¿no? Esto Yo siempre digo que, que las redes sociales son un patio de vecinos. Entonces, de eso sí sé. Yo me he, en un, <risa> me he criado en un pueblo, en una comarca estupenda, como es el Valle del Guadalhorce, y yo de eso sé, de gestionar crisis, de hablar con los vecinos, en vecino. Entonces, patio de vecinos. Exacto. Entonces, yo ya me lo tomo como eso, como un patio de vecinos. Ya conozco quién puede generar la bronca, ya son los primeros por los que voy, y, y lo vas gestionando eso, como, una, como un patio de vecinos o como una pelea en un bar. Es eso. Al final te vas a quien, a quien conoces ya, a quien sabes que puede generar más bronca y es una comunidad. Es que no es, no es otra cosa. No se nos puede ir a la cabeza pensando que esto es tecnología porque esto es gente que, que está hablando. Y luego la cosa buena, bueno, contar crisis, tampoco puedo contar aquí mucha porque estoy jugando en casa y cualquiera. <risa> luego, contar algo que, que bueno, que luego tuviera, que yo me empeñé y que luego tuvo un final feliz. Pues sí que nos no escribió, bueno, eh, a mí las anécdotas, la verdad, me pasan siempre porque por, eh, la gente no tiene muy claro, eh, esto es la niña fea de las instituciones, no tiene muy claro eh, qué hacemos ni para lo que sirve, ¿no? Entonces la gente sí que, que tiene dudas, esto es un ayuntamiento, esto es, sí que me ha pasado gente de señor alcalde de la diputación, y, que, <risa> y hay gente que me, te escribe y te pide cosas súper extrañas, ¿no? Entonces me acuerdo que nos escribió una señora de Colombia, que tenía su hija eh, estudiando aquí y que nos pedía que, por favor, eh, le ayudáramos a venir. Que quería ver a su hija porque su hija estaba viviendo en un pueblo y estudiando, creo, en la Universidad de Málaga. Y, y eso, y quería venir a ver a su hija. En principio, claro, es una una de las peticiones que tú dices, no, la Diputación no, no hace nada de esto. Pero bueno, ese día me pilló, no sé si... porque había... Esta barra había llegado hace poco porque también pequé un poco de inocente. Y yo digo, esto tan grande, seguro que hay algún área, algún servicio que tiene que tener un programa y que se pueda ayudar a esta señora. Entonces ahí me salió un poco la vena de, de Isabel Gemio en sorpresa, sorpresa. Y, y la verdad que me fui a preguntar área por área que me sirvió también para que me conociera y para que la gente supiera, ¿no? ¿tú quién eres? ¿Cuántos años tienes y qué haces aquí? ¿no? Y me sirvió un poco también para que me conociera. Fui preguntando área por área, que no es tan descabellado, ¿eh? no pensé que, que era tan inocente porque aquí hay área de recursos europeos, de, yo qué sé yo, cualquier programa seguro que podemos ayudar a esta mujer. Y me fui área por área diciendo, mira, nos han escrito en, en Facebook, la verdad es que la mujer está muy entregada, es una preciosa tierra, quiere ver que a su hija. Eh, evidentemente no pudimos traer a esa mujer a Málaga que ve a su hija pero bueno, le regalamos un libro muy bonito de área de turismo <risa> con fotografías de la provincia de Málaga y le pusimos, se lo mandamos, se lo enviamos a Colombia y, y sí que le dijimos eh, esta es la tierra o esto fue así algo muy poético como esto es lo que ve tu hija todos los días o esto sí. es un pedacito, entonces eso fue <risa> una Gracias Yo no sé cuál elegir. ¿La última? <risa> ¿La última? La última ha sido Limasa. Eh, todavía no se ha firmado, estoy a la espera. Eh, lo de Limasa ha sido muy, muy duro porque han sido dos semanas eh, de mucho trabajo, de muchas noches eh, sin dormir, esperando eh, reuniones, eh, declaraciones de, de ambas partes eh, y un poco gestionando el enfado ¿no? que, tenía, que tenía la ciudad. Eh, ha sido la más larga y la más dura eh, ha habido otras nada más entrar como community del, del ayuntamiento fueron las inundaciones de, de noviembre de, de málaga y bueno aquí también fue, fue un poco difícil porque eh, había mucha gente avisando de desperfectos de gente que estaba atrapada debajo de un puente y entonces había que eh, coordinar muchas cosas eh, esa fue la llegada y quizá luego hay crisis muy pequeñas como la de la gaviota ...y eh, quizá la peor crisis que, que he vivido desde que estoy en, en el ayuntamiento... ...ha sido la del de accidente de la cabalgata de Reyes... Eh, ...aquello fue durísimo... ...fue durísimo, eh, si sí es verdad que tomó las riendas Jesús Espino... Eh, ...yo me encargué de la monitorización de todo lo que se estaba diciendo... ...y aquella noche fue brutal... ...porque teníamos eh, tres menciones por segundo... ...era, era increíble, ¿no?, de, de toda España... Eh, ...ante cosas así, eh, lo único que puedes es tener mucha templanza... ...y, y coordinar todas las áreas que, que están eh, relacionadas con el tema... Eh, ...y tener muy claro cuál es la comunicación que tienes que dar, ¿no? En aquel momento era, estaba eh, clarísimo y Jesús hizo un trabajo estupendo... Eh, con, con las publicaciones que hizo y bueno, luego era aguantar el tirón y lógicamente la gente tenía cosas que decir y, y las escuchamos eh, en cuanto a cambiando un poco de positivo. Eh, positivo, algo positivo algo que positivo. te empeñaras en hacer la verdad que por ahora no no, no se ha dado el caso eh, Jesús eh, Espino eh, es, eh, cree muchísimo en la comunicación eh, online realmente eh, incluso él eh, me anima a mí a hacer más cosas eh, está abierto a todas las propuestas eh, y en ningún momento me ha dicho que, que no a nada, lo que pasa que que bueno que es un ayuntamiento y que las cosas se, se hacen eh, más despacio de, de lo habitual lanzar una campaña eh, o ideas de dinamización de redes en, en las redes del ayuntamiento pues siempre eh, cuesta un poquito más pero en este caso no tengo que convencerle nunca de nada bueno. Pablo, te ha toda una idea con el libro. Eh, está, para, está bien. Pues, si veis. Eva, ¿algún caso, anécdota? Eh, a ver, yo para empezar es que pienso que las crisis vienen por varios motivos. Eh, existen crisis porque lo hemos hecho mal, existe crisis porque no lo hemos explicado bien, existe crisis porque alguien desde fuera nos está intentando hacer daño, y luego en el caso de la entidad deportiva existe crisis cuando perdemos. ¿Vale? Son, son las crisis que tenemos a nivel de comunicación entonces si lo hemos hecho mal hay que reconocerlo y hay que decir que estamos trabajando para que no vuelva a pasar y de hecho y bueno, y de, de hecho hay que demostrar que de verdad vamos a intentar que no se repita eso eh, si ha sido un patón y hemos metido la pata pues lo reconocemos también y hay que tomárselo con sentido del humor yo por ejemplo, y esta es una anécdota de un patón que metí y eh, cuando, justo cuando firmamos la renovación de Isco, ¿vale? Esa noche, bueno, eh, esto de trabajar 24 horas diarias, ¿no? Pues esa noche yo estaba en mi casa tan tranquila, eh, reviso así un poquillo, mientras los anuncios de la tele, a ver, a ver, y de repente me encuentro que el C del Palo había retuiteado a Isco una frase diciendo qué contento estoy con mi renovación. Y os podéis imaginar, yo estaba loca. ¿Cómo se me ha podido pasar? ¿Cómo no lo he visto? No me lo creo. ¿Veo que es la foto de disco ¿Veo que es el perfil de disco ¿Veo que lo ha retuiteado el C del Palo? Digo, retuitear. Eh, al rato me empiezan a llegar mensajes diciendo que, vaya tela, que la Community Manager del Málaga ha retuiteado un fake de Isco. Sí, yo también pensé lo mismo que vosotros. Ah, así que nada, rápidamente... Borré el, el retweet y me empecé a disculpar con todo y cada uno de los que me estaban martilleando. Eso sí, eh, de nuevo, gracias a la gran comunidad del Maracruz de Fútbol, le decí que muchos de los usuarios más activos salieron en mi defensa y empezaron a justificar que bueno que la imagen era la misma, el nombre es la misma, de hecho, el nombre de la cuenta es igual. Ya está denunciado, también lo digo. Eh, y, y fue un momento feo, pero que la verdad que agradezco porque es gente. Bueno, Pichu, yo podría nombrar ahora mismo a 15 seguidores del Málaga que en ese momento salieron a, a defender, que había tenido un error. Yo también me lo tomé con humor, ¿eh? Eh, que eso es positivo. Eh, eh, anécdota, un hecho en el que te empeñases, no te apoyaba nadie y tú seguiste adelante. Yo entiendo luego. que ella diga que, que no tiene ningún ejemplo porque siempre cuando te empeñas en algo es porque es algo arriesgado a mí por ejemplo hay dos cosas que me gustaron mucho que hemos hecho que era para generar conversación eh, uno fue la presentación de nacho monreal cuando firmó por el málaga hicimos una cosa que se llama pareado monreal que tuvo mucha gracia y todo el mundo pensaba que bueno se iban a reír un poco de nosotros porque había que hacer chistes y había que hacer bromas y demás pero creo que fue activo y de hecho salió en los medios nacionales y gustó otra cosa es como lo sacaron los medios nacionales ¿no? que siempre buscaban ese lado más metiéndose con el jeque y demás pero, pero sí es verdad que la, el hashtag en sí funcionó bastante bien. Y otro que me gustó mucho fue Yo Ficharía. En el mercado de invierno del año pasado, cuando todavía no habíamos fichado a Carlos Kamen, y que de hecho fue la única incorporación en ese mercado, eh, la gente estaba rumoreando que sí íbamos a traer aquí a, a lo mejor rumoreando que sí íbamos a traer, rumoreando que si sí, íbamos a traer esto. En y entonces yo le pedí a mi jefe permiso para poder poner el hashtag Yo Ficharía que la gente nos contara quién quería fichar. Una cosa es que preguntemos y otra cosa es que lo hagamos. Y de hecho tuvo mucha aceptación y recuerdo que hubo un chico que al final del día preguntó «Oye, pero ¿a quién vamos a fichar entonces?». En plan, ¿de quién había sido el que más votos había recibido? Y yo le dije «Mira, esto era solo para generar conversación». Y me dijo «Habéis jugado con mis ilusiones». No, pero por lo menos… <risa> Ayuda ayuda a compensar ¿no? las expectativas de la gente, por lo menos también observa las expectativas que tiene la gente, ¿no? Sí, se no sí. los jugadores que, que se pidan. Claro, pero bueno, yo por pedir, <risa> puedo pedir mucho. Ángel. Bueno, pues yo, como dicen ellos, crisis tenemos aproximadamente cada 40 minutos, una cosa así, porque, bueno, yo creo que en Twitter nos gustan dos cosas, opinar, eh, meternos con... Con, lo, con los medios de comunicación o con, con la, o con las marcas y sobre todo meternos con los community managers y no lo digo por mí, pero en cuanto hay un fallo el community manager está borracho y cosas así la, la última sí más graciosa que me pasó fue estar contando el partido del Málaga precisamente el de, el de vuelta del Oporto que lo quise hacer yo y tal y bueno, el segundo gol que obviamente no lo marcó Isco pues yo lo puse tres veces Además, además de todas las maneras posibles, hijo de mi vida, tal y cual, hijo que grande eres. ¿Qué? Sí, claro, claro, no, por supuesto. Pero yo. Sí, pero yo no lo veía bien. Entonces, a mí me hubiera encantado que hubiera sido hijo. Pides perdón y la gente te sigue martirizando. Es como si tuvieras que sacar una fe de rata al día siguiente, yo como community manager del periódico me arrepiento. Ya está, tía, marcado Roque Santa Cruz, ¿vale? Lo acabamos de decir hace un momento. También hay cosas más graves, eh, como la que nos pasó, en, ya no me acuerdo ni cuándo, creo que hace seis meses, eh, que se celebraba el Corpus Christi, perdóname, pero no sé cuándo se celebra, y, y había una procesión eh, del Corpus Christi por el centro de Málaga y a la vez se, se convocaba una cacerolada en la Plaza de la Constitución eh, de, por parte de miembros del 15M y, y otros colectivos. Entonces pasaba, pasaba por allí la procesión del, del Corpus y nuestro redactor iba con la procesión del Corpus porque iba a cubrir eso. No se había tenido en cuenta en agenda o no había llegado bien la convocatoria, lo que fuera de la, de la cacerolada. Entonces, eh, claro, para él su impresión general de lo que había sucedido era que eh, una cacerolada de protesta había interrumpido la procesión del Corpus a posta. Y que la habían silbado y que la habían tal. Bueno, pues entonces eso quedó como una información subordinada de la información principal. Eh, claro, ¿qué ocurría al día siguiente? Pues que la gente del movimiento 15M, que son bastante activos, eh, contra, la eh, contra, contra los embargos, etcétera, etcétera, pues obviamente se cabreó y yo también me hubiera cabreado. Pero a veces no entendemos que los medios de comunicación también se equivocan y no manipulan. Eh, entonces nos crearon un hashtag muy bonito que se hizo muy famoso, que se llamaba Surmanipula, eh, que al final la acabé hasta cogiendo cariño, pero, pero claro, tuve que convivir todo el día con el hashtag, eh, rectificamos, eh, ...admitimos que nos habíamos equivocado... ...no rectificamos la información principal... ...porque cuando alguien se equivoca... ...no rectifica la información que está mal... ...lo hace en una información nueva... ...sobre todo tratándose de internet... ...y remite a la información que está mal... ...para que la gente sepa qué ha pasado... ...tú no puedes cambiar una información... ...limpiarla y decir... ...no, no, esta es la, esta es la buena... Eh, ...obviamente había opiniones de todo tipo... Eh, ...que si lo habíamos hecho queriendo... ...pues si sí, lo hacemos queriendo... ...porque se quejen 10.000 o 20.000 personas... Posiblemente, si es nuestra opinión, no la vamos a cambiar. Somos conscientes de que es un error. Eh, también que si, lo ha, que si la forma de proceder con la rectificación no había sido la correcta, las rectificaciones son las que son. Y además el día siguiente se lo ha publicado en el mismo tamaño que había salido. O sea que, que no había problema. Y bueno, iniciativas que nosotros tengamos, pues, o sea que nosotros hayamos hecho recientemente. Pues hace poco repartiendo una chapa del Málaga. Esa iniciativa no sale de mí exclusivamente. Somos una mesa además de redacción. donde el director Manolo Castillo, la jefa de información, son bastante activos en redes sociales. y proponen bastantes cosas de estas. Y bueno, nos propusimos ponernos las chapas, se lo pusieron un montón de aficionados, 2.000, 3.000, si más no recuerdo, nos enviaron la chapa el domingo siguiente y esa es una de las más recientes que, que tenemos. Muy bien, pues estáis preparados, abrimos turno de preguntas para los ponentes. Empezamos por aquí, bueno, ya que estás ahí por allí, después volvemos aquí. Solo tenéis un micrófono abajo, ¿no? Veo, ¿no? Sí, vale. Os presentáis, por favor, y así ya, para que os puedan contestar. Eh, hola, soy Pablo. Eh, relacionado con el, con el humor de la gente, como, como terapia muchas veces, pero también como forma de criticar, efectiva, ¿lo de la gaviota enferma no lo tomasteis nunca como una metáfora del estado de cierto partido político? Sí, que si sí, la metáfora... Eh, eh, pues... Entiendo que si, la meta, que si la, el caso de la gaviota era una metáfora aplicada al logo del partido, entiendo, por el logo del partido. <risa> si se habían tomado por ahí o no, micro. Eh, no, <risa> ni siquiera lo había pensado yo, una, una buena apreciación, eh, no, es una anécdota real. ¿Tú, tú insinúas que a lo mejor hay que tenerlo en cuenta? O sea, porque, digo, en este y otros casos, ¿no? que a veces hay que buscar el doble sentido en algunos casos... Ja. Perdón, espera, espera que te llegue el micro. Vale. Por suerte los españoles tenemos esa capacidad ¿no? de tomarnos las cosas con el sentido del humor y, y muchas veces como terapia también. ¿no? Sí, la verdad que la persona que, que lo comunicó a través de Twitter es un fiel seguidor de, del ayuntamiento. Puede ser que nos tomara el pelo totalmente y ahora caigo en ello. <risa> <risa> Había una pregunta por aquí. ¿Verdad? Por aquí, aquí en la tercera fila. Lo de fiel seguidor es troll, ¿no? ¿Te refieres? <risa> Allí en la tercera. ¿no? Hola, mi nombre es Carmen. Eh, esta pregunta va dirigida, bueno, aparte de todos los comités de Mañana Mesa, sobre todo a los que representáis a instituciones públicas. Eh, había hablado aquí de de crisis de, de reputación, bueno, de crisis en la que afrontáis todos los días y demás, pero a mí me interesa sobre todo eh, cómo hacéis frente a ese tipo denominado trolls, no al troll que, que se nota que lo único que quiere es un autobombo para para hacer el, eh, publicidad de su, propia, de su propia cuenta, sino a, a ese que hace hincapié en el fallo que habéis cometido, vosotros os disculpáis, pero él sigue y sigue compartiendo y sigue criticando muchas veces ya sin razón. ¿Cómo hacéis frente a ese tipo de, de usuarios? Eh, en el caso municipal, eh, sí hay algunos que, que siempre responden, publiques eh, lo que publiques y digas lo que digas, ¿no? sea bueno o malo. Eh, hay uno, lo saludo desde aquí, variador, <risa> que se dedica eh, a contestar a, a todo una y otra vez. Eh, normalmente yo le respondo, le doy la información que suele pedir, eh, pero siempre da igual lo que le digas, porque te va a salir por otra cosa. ¿no? Entonces eh, suelen ser muy, muy, muy constantes. Llega un momento en que, en que le ignoras. Eh, desde el ayuntamiento no bloqueamos a nadie, es decir, sabemos que están ahí. Eh, siempre intentamos apaciguar las cosas. Eh, ya tenemos experiencia con ellos eh, y hay pues, cinco, seis, siete perfiles que ya sabemos también cómo actúan. ¿no? Entonces, al principio siempre es respuesta, siempre es eh, poner la cara amable ¿no? y, y ser educado sobre todo, eh, pero ya llega un momento en que ya no realmente no puedes dedicarle más tiempo. Entonces, eh, pasamos a la ignorancia. Mm -hmm. Pablo, ¿tú yo creo también que la clave está un poco en eso, en ver de qué de va ese, ese troll, ¿no? Eh, yo la verdad es que a mí me caen muy bien mis trolls, yo tengo que decirlo, la verdad. <risa> hay veces que, que tú dices, bueno, las 11, 12 de la noche, por favor, no. <risa> Pero me suelen caer bien, también porque f, f, estamos cabreados, yo también estoy cabreado como ellos. Y, y yo digo, joven, si yo te pudiera decir. <risa> Entonces me suelen caer muy bien. Es verdad que hay horas que no, que tú dices, mira, no y te tan ganas de decirle lo que no puedes decir. Pero comparto con, con la compañera, no, no bloqueamos a nadie, eh, contestamos lo que podemos decir y, y contestamos siempre. Eh, siempre que, claro, llega el límite. Eh, no, son provocaciones y, y por ahí no voy a pasar. Pero bueno, se sobrellevan. Y otra cosita, ¿sois autodidactas a la hora de ejercer vuestra profesión como community manager en las redes sociales? Porque muchas veces el superior o el superior del superior no tiene ni idea de lo que es esto y os obliga a, o a borrar un comentario que no tenéis que borrar o a hacer algo que, que está totalmente en contra de las reglas de redes sociales. Eh, ¿Os habéis visto en esa disyuntiva? Yo ahí, la verdad, que tengo la suerte de que dentro de la oficina de comunicación, bueno, pues entienden, no, esa parte la tenía ganada, ¿no? Entienden la importancia de las redes sociales y sí saben qué es esto. Es verdad que en el ámbito de las instituciones públicas, pues pff, esto es un campo que yo ni encontré nada y, y un poco dando paros de, de ciego, ¿no? Eh, al final dices eso, pues ves cómo son personas, vamos a tirar por aquí, mira, esto funciona así. Mm, es verdad que ni encontré nada ni tampoco mm, no hay experto Aquí quien diga que es experto, bueno, pues aquí nadie ha dado, dado tiempo a convertirse en un experto porque esto es un campo muy nuevo. Y es verdad que sí que, que hemos ido dando un poco a veces palos de ciego, pero no nos ha ido muy mal. Vamos. <risa> sí. Eva, Eva quería tenía una... Yo quería comentarte que en las instituciones públicas hay troll, pero en las entidades deportivas también. Eh, aunque el fútbol genere pasión y se supone que todos los que nos siguen son del Málaga, eh, yo también quiero saludar a Malaguista Forebe, que es mi chico favorito. Eh, y he de decir que aunque eh, esté todo el día atizándonos, diciéndonos que no hacemos lo que hacemos mal, la verdad que yo lo veo bien. Es más, me ayuda a aprender, me ayuda a corregir me ayuda a exigirme más en mi día a día y muchas veces incluso me ayuda a darme cuenta de cosas que me he comido y que gracias a él hago por lo cual sí le tengo cariño de cierta manera pero por otro lado también le agradezco lo que hace y con lo de la formación autodidacta cuando estuvimos reunidos preparando la mesa yo lo comentaba al final ...tienes que ser comunicador y otra cosa es que conozcas las herramientas... ...nuestra formación autodidacta día a día es tratar de conocer mejor... ...todas las herramientas nuevas que salen, a partir de ahí. El comuni el comunicador y visión estratégica, ¿no? A la hora de... para, ya, para preguntar. Bueno, por aquí arriba, ¿qué tal? Mi nombre es Javi... ...y mi pregunta es un poco dirigida hacia todos, así que el, el que quiera contestar... ...todos tenéis perfil en propio, perfil particular, además de gestionar un perfil de, de una empresa o de una entidad. ¿Cómo lleváis eso? Cuando tuiteáis o cuando escribís en, un perfil, en vuestro perfil personal, ¿tratáis de alejaros un poco de lo que os dice la empresa? ¿Hacéis un poco, entre comillas, de peloteo a lo mismo que, que vosotros tuiteáis o comentáis? No sé, ¿cómo, cómo lo veis o cómo lo, lo lleváis? Gracias. María. A ver, nosotros tenemos que ser los primeros que proyectemos y que comuniquemos lo que lo que hacemos. Yo en mi empresa siempre a toda la gente que trabaja allí le, le animo a que a que use su perfil. Es decir, si nosotros sacamos, por ejemplo, hace para el partido de ayer sacamos una promoción, si han vendido mil entradas en tres días, los primeros que lo publicitamos fuimos nosotros porque somos los que tenemos el conocimiento de eso, sabemos que se va a salir ya y venga, sale y lo retuiteo y lo, y lo publico. Eh, inconvenientes que que después por ejemplo haya gente trolls de lo que estábamos hablando antes que a mí me siguen en los míos personales y yo pongo cualquier cosa y ahí está mi amigo enseguida para pues tú el otro día pum, y me mete ahí la puya y entonces pues te ve ahí en la tesitura de ahora como le contesto porque no soy unicaja soy yo entonces pero bueno, yo intento... yo A mí no me caen bien, los, mis trolls no, no me caen bien, ni les tengo cariño. Yo... Eh, lo siento, no... O sea, es que hacer... Eh, a ver, hay troll y troll, es verdad. Que hay gente que es muy activa, que está todo el día, ¿no? Que el que tú dices que pones cualquier cosa, pum, y tuiteas o escribe. Pero es que hay gente que se dedica a fastidiar exclusivamente, a sacar fallos. Hay gente que no lo he visto escribir jamás nada positivo. Entonces, ese tipo de troll el que yo no me cae bien porque es tirar por tierra mi trabajo, mis horas de trabajo, las de mucha gente, gratuitamente. Entonces, esa gente a mí la quiero lejos. De hecho, al principio, y también respondiendo un poco a lo tuyo, ...cuando entré lo que hice fue hacer una lista de este tipo de personas... ...que eran eh, muy activos y muy destructivos... ...y los cité en, en el club... Eh, ...con el 90% de las personas fue muy positivo... ...porque bueno ya me ponen cara... ...y ya si me quieren insultar no solo lo hacen en redes sociales... ayer en el Carpena me dicen... Eh, ...ya saben quién soy y ya me pueden insultar directamente... ...pero bueno, por lo menos hay un trato... ...puedes hablar con esas personas, mejor o peor, pero puedes hablar... ...pero en un caso fue lo peor que he hecho en mi vida, porque fue llamarlo para quedar con él y al día siguiente escribió y añadió en su comentario, y si tiene huevos me llama otra vez. <risa> Entonces... Dije, bueno, este hombre ya. Eh, y efectivamente, ha seguido. El, y si el club, si quiere, que me llame. Y yo voy a ir al club, como que le, he dado, le hemos dado alas, ¿no? A una persona que realmente no nos va a aportar nada. ese es Hay una de 18.000 seguidores en Twitter, ¿no? Que no es lo normal. Pero que. Y yo me he perdido. ¿Yo qué estaba hablando? No, sí, estaba contestando. Contestando a, Vale, a pero la pregunta, la pregunta no. original era lo de. A ver, vale. Pues entonces, en ese caso, este señor que lo llamé me sigue en el mío personal. Entonces, yo pongo cualquier cosa. ¿Qué día más bueno? Me tuitea. Eh, a ver qué tal el Unicaja. Eh, un domingo desayunando con mi novio. Qué bonito es todo. Pues no vea lo que hiciste ayer. Bueno, no, no. es que me machaca a, a full, ¿no? Pero bueno, al final te lo lleva. Yo creo que, volviendo a la raíz de la pregunta, sí que hay que promover, sí que tienes que difundir tú las noticias porque tú eres eh, una parte activa y, y, y yo creo que es básico, ¿no? Yo no sé vosotros lo que hacéis, pero yo desde el mío sí que lo, lo tuiteo todo, lo comparto todo. Tú no, ¿no? Ah. <risa> yo ¿tío? Yo la verdad es que no, yo lo hago como ejercicio de por salud sobre todo, no retuiteo ni, y cuando me meto en el mío es, soy yo y mis cosas, ya está, porque es que si no me vuelve loco. No hay ni un solo retuit en mi cuenta personal a, a, a algo de la diputación. Es verdad que me han entrado ganas de decir, ponle lo bien que ha salido, no lo que escribo yo, a lo mejor otro área, digo lo voy a retuitear, pero digo no. Me lo, me, me lo pongo como norma y por salud y por separar, por pues decir, no, esto es Twitter, yo quiero disfrutar también las redes sociales y, y eso, me pongo una norma. y tengo dos normas, una es esta y otra es no, cuando esté cabreado por alguna cosa, alguna marca, no citar porque a la marca o al nombre que tenga, porque sé que detrás hay uno como yo que está... Mmm, pero tengo que decir que una vez lo hice y lo hice con el ayuntamiento. Porque me multaron el coche llevo desde que tengo carne aparcando el mismo sitio y yo digo yo sé que detrás, hay, no, no te conocía, pero yo digo yo sé que detrás hay un compañero hay una compañera como yo pero este se va Nosotras vosotras tenéis anécdotas por aquí no recuerdo tu caso yo realmente eh, al gestionar tantas redes, eh, es un poco en casa del herrero, eh, no tengo tiempo eh, de llevar las mías propias, hago muy pocas publicaciones y sí intento mantener un poco el margen eh, de lo que es el ayuntamiento y lo que son mis redes, ¿no? sobre todo porque el ayuntamiento siempre tiene connotaciones políticas que puedes compartir o no, entonces eh, intento separar eh, esas dos vidas. Eh, lo que sí me ha pasado, eh, bueno, ha estado a punto de pasarme, de, intent, de ir a publicar algo y publicar algo en mi perfil, en el ayuntamiento, en el festival de Málaga, en el MAF y estar a punto de darle y tener que, que echar cuido para atrás. Yo no sé cómo no he metido la pata en eso eh, todavía, pero, pero bueno, es difícil gestionar tantas redes eh, y como no te eh, raciones el tiempo, tengas muy claro... Eh, eh, en lo que estás en ese momento eh, puedes eh, cometer muchos errores ya por salud mental como, como decía pablo eh, intento separar eh, mis vidas virtuales vidas virtuales eh, yo trabajo 24 horas para el Club de Fútbol entonces lo que me queda de día lo dedico a mi cuenta personal ha quedado claro no, eh, no yo apenas tuiteo desde mi cuenta personal no retuiteo comentarios del Málaga de hecho aunque en la descripción pone que soy llevo las redes sociales del Málaga, la comunicación online del Málaga, no me gusta mezclar mi trabajo con mi vida. Entonces, eso, no publico. Okay. Básicamente, yo tengo mi Twitter personal para leer, para cuando vengo a, a actos de este tipo y cosas así, pero no. Ángel. Bueno, yo tuve un tiempo de tener dos cuentas. Eh, una donde era un bárbaro y otra donde era un tío serio. Eh, luego me di cuenta que eso no funcionaba. Eh, me convertí en un evangelizador de eso y desde ahora soy un poco bárbaro. Eh, digo las cosas que quiero decir, eh, pero no las digo como las quisiera decir. Eh, yo creo que con eso eh, queda bastante claro. Sí intento dedicarme un tiempo eh, a mí. Porque antes que trabajas para, para una institución o para un medio para tal, pero también está tu desarrollo personal o tu, tu marca personal y eso es lo que, lo que va a quedar a la, a la larga. Y lo hablo yo que tampoco tengo una marca personal eh, muy dirigida a social media ni a community manager ni nada… Pero, ...pero creo que es necesario dedicarle un tiempo... ...y como no he respondido a nada de los trolls... solo diré una cosa, que me dan penilla... ...que tienen que tener una vida muy triste... ...para pa estar todos los días torturándose de esa manera... ...y con cosas tan... ...tan inocuas, ¿no? Me parece que, me parece que deberíais, deberíais reflexionar... ...que son personas muy tristes... ...que algo, algo les debe pasar... ...ahora, si llevan razón, sí... ...pero entonces no se llaman troll. Por aquí. Hola, buenos días... Eh, bueno, yo os quería preguntar, eh, bueno, vale para todas las comunidades, el tema de la monitorización y además con tantos trolls, con instituciones públicas, con organizaciones que levantan pasiones, con los medios que lo sigue mucha gente, ¿cómo lo hacéis para, para monitorizar? O sea, imagino que sois conscientes de que hay cosas que se que escapan, ¿no? Imagino que igual esos trolls que tienen esa doble cara que decía la chica del club de fútbol, del de, del club de fútbol, ¿no? pues también te pondrán a veces un poco sobre sobre cosas que a ti se te escapen, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacéis? Bueno, ahí tienes que detectar más o menos eh, cuáles son las preocupaciones en mi caso de la ciudadanía eh, diariamente, ¿no? Siempre hay temas por lo que sale en la prensa eh, siempre se hablan de, de temas concretos eh, yo utilizo Hotsuite y, y no me cabe en la pantalla del número de columnas que tengo ya, ¿no? Eh, yo siempre busco por hashtags y tengo HotSuite organizado, pues ahora tengo Limasa, entonces voy viendo todo lo que se va eh, publicando respecto a Limasa, eh, todo lo que se publica que menciona el alcalde de Málaga, todo lo que se menciona eh, a Málaga, eh, mencionen o no, en la cuenta de, del ayuntamiento. Es organizar un poco tus herramientas, eh, hay muchísimas, cada día salen más, eh, para que te lleguen alertas y... Claro, es que a eso me refería, es que en muchos de vuestros casos son millones de palabras clave, ¿no?, para monitorizar. Sí, por eso tienes que, que seleccionar y saber cuáles de los temas eh, pueden suscitar una crisis eh, y cuáles requieren más atención, y eso yo lo hago al menos diariamente. Yo tengo una búsqueda de jeque, lo reconozco. ¿Nosotros...? <risa> <risa> Bueno, yo, yo conozco una persona del periódico que tiene al jeque y a otra persona más y no diré a la otra persona, pero vamos, no tiene nada que ver con el jeque, pero lo del, lo del jeque me parece tan friki, o sea, de repente así que te salte con un vídeo y un tal, eh, pero sí, yo tengo un montón de listas, eh, una hecha en Twisted y otra en Hot Suite que me gusta combinar de vez en cuando eh, y sobre todo por palabras clave, muchas de ellas referente a Málaga, eh, por fotografía y por persona A los period... yo creo que a los que más tengo que monitorizar, eh, que monitorizar son a los periodistas, uh, pero a los míos. Y, eh, no me fío un pelo. Por mucho por mucho que lo he puesto muy bien, no de repente o, o de repente surge una noticia de ellos mismos y ya digo la, la tuiteamos O dice estoy en el en el pabellón de tal que se va a anunciar el fichaje de no sé quién y no te has enterado o con lo cual con lo cual es bueno tenerlo la competencia, también es bueno seguirla eh, con una lista no pública obviamente y a los jugadores del Málaga a los jugadores del Unicaja a gente que realmente te manda noticias de cuando en cuando y que sabes que son interesantes y a los trolls también en una lista no pública y con un nombre que no voy a revelar Vale, he visto que había... Tres, cuatro preguntas cerradas y entiendo que vamos cerrando estas eh, cuatro preguntas. Nos quedan cinco Hola. minutos, o sea que también os pido brevedad a vosotros a la hora de responder y he anotado una que he visto de un tuit que no, si no sale os la haré también para que la tengamos en cuenta. Muy bien. Buenos días, eh, yo soy José Manuel, venimos de Asturias con, con Segurauto. Y aprovechando que, que hay gente con tanta experiencia en, en, en temas deportivos, yo quería saber que, qué os parece el fenómeno del Real Oviedo. Sabéis que, que los aficionados del Real Oviedo, una serie de chavales, un grupo de chavales, consiguió recaudar más de un millón de euros en aproximadamente un mes y salvaron el, el Oviedo que estaba abocado a, a desaparecer. ¿Creéis que esto es extrapolable a otros clubs en España o es que en Asturias nos hemos vuelto locos? La verdad que creo que no es solo extrapolable a, a otros clubes, eh, Al final es el poder de la gente. Y si la gente se pone de acuerdo en movilizarse para algo, al final lo conseguirán. Eh, lo mismo que pasó con el Real Oviedo se ha intentado con el Jerez y no con el mismo objetivo. O sea no, y no con la misma suerte. Pero, pero bueno, al final la gente puede mover montaña si quiere. No sé si, si María quiere añadir algo, y si no. Muy bien. La diferencia que tenemos nosotras, nuestras comunidades con el resto, es que hay un, un sentimiento. Es decir, eh, bueno, ahí existen otro tipo de empresas que también hay una implicación de sentimientos con respecto... O sea, el cliente tiene sentimientos con respecto a la empresa. Pero en nuestro caso es eh, eh, evidente, ¿no? La gente no es del Unicajo, no es del Málaga, por igual que bebe Coca-Cola, sino que es porque tiene un, un sentimiento, un, un lazo de unión. Si tú tienes una comunidad que, que, que siente, puedes hacer muchísimas cosas. En cambio, por ejemplo, la limitación que ellos tienen, la, normalmente ellos reciben críticas porque eh, siempre, eh, bueno, puede ser de un partido político distinto o porque te afecta a ti directamente la obra que te han. A lo mejor han abierto media calle y te ha dado igual y cuando han levantado la que te levanta delante de tu portal, entonces ya, oye, eh, perdona, entonces... Ellos sí tienen esa problemática, que nosotros también tenemos críticos, pero hay un sentimiento y eso hace que cuando ganemos tres partidos, nosotros hace tres meses éramos los más mantas de la liga, éramos unos matados, hay que ver, repesa, vete a tu casa, eh, éramos de verdad lo peor. Llevamos tres partidos, cuatro partidos ganados seguidos y somos… todos los tuits… ayer el equipo lucho, ayer el equipo peleó y somos los mejores entonces ese sentimiento cuando lo usas en positivo tienes un arma brutal, no conocía lo que había pasado con, con el Oviedo pero vamos, me lo creo Por aquí Hola, ¿qué tal? Eh, soy Juan Manuel eh, quería haceros una pregunta bueno, ahí va, eh, sobre el Málaga eh, yo no sigo el fútbol profesional, ni el baloncesto profesional, ni ningún deporte, no soy aficionado eh, pero sí que, me, sí que leo mucho a través de Twitter pues, las noticias, el, tomo el pulso todos los días eh, qué es lo que está sucediendo en la ciudad o en el mundo. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención hace unos meses, que fue eh, el caso Dani Rovira, el, el comediante, ¿no? Eh, me gustaría saber dos cosas de tu, de tu parte, de tu, uh, de tu perspectiva. ¿no? La primera fue cómo gestionasteis esa, esa crisis y la segunda, eh, si sí podrá volver al, a la Rosaleda, a este hombre, porque como <risa> le, le dijeron lo que le dijeron, pues muchas gracias. Eh, bueno, no sé si la gente está al tanto del caso de Dani Rovira. Eh, veo cabezas que dicen que no. Eh, ¿Quieres recordarlo tú? O? Sí, sí. Venga no no que, que lo si lo quieres yo, dije, recordar digo el caso bueno ¿cómo fue? lo que Pero yo por favor porque sí sí hombre me, no, no rápidamente porque dentro de otras cosas me enteré muy levemente de lo de, que pasó con lo de la uefa hubo algún conflicto con la uefa que, que lo, lo explico lo explico yo he por... hecho un cable A ver, el tema era que esto fue lo, el lo, tema de la sanción lo, de, la de la uefa discúlpame solo, solo te quería apuntar que yo a mí lo que me chocó y lo que me parece curioso de este, de este tema es cómo se llega a exaltar tanto la gente, eh, por un comentario, además, muy bien razonado de una persona que tiene una bueno, una perspectiva y una trayectoria, pero que fue un comentario muy bien razonado, cómo lo gestionasteis, ¿no? Sí, a ver, el tema fue que nos, nos sancionaron, recibimos la sanción de la UEFA, ¿vale? Y Dani Rovira puso un tuit en el que decía, me parece muy bien que la gente se quiera volcar con el Málaga, pero hay otros temas mucho más importantes en la ciudad. Eh, cosa que es un razonamiento totalmente lógico pero a la gente más pasional del Málaga eh, decían que había mezclado dos temas distintos, es decir eh, no porque hay otros temas de la ciudad no tienes por qué no apoyar al Málaga vale, esa fue la lectura que hizo la gente entonces sí es verdad que Dani Rovira es malaguista de hecho participó en la presentación de, de la ropa Nike me parece cuando el Málaga la presentó en el estadio de la Rosaleda y hay buena relación con él entonces, sí es verdad que de primeras, cuando Dani dijo esa frase y vimos que los aficionados del Málaga estaban cargando contra él, le quisimos echar un cable. Y le dijimos, en plan, que habíamos entendido el comentario y que no había que sacarlo de madre. Eh, Dani se mosqueó porque mucha más gente le siguió bombardeando y al final, él, para mi gusto, cometió el error... ...de seguir alargando el tema, debía haberlo dejado... ...cuando nosotros le echamos el cable y punto... ...pero sí es verdad que nosotros por, por la relación que hay con él... ...porque él ha colaborado con el club, porque sabemos que es malaguista... ...y sabemos que su comentario no era malintencionado... ...intentamos echarle una mano. Ha vuelto a... Vale, ha vuelto a... Nos vaya a perdonar, es que vamos de tiempo... De hecho el otro día subí una foto con la camiseta y la bufanda del Málaga. Andy, veo que estamos en tiempo de descuento... Nos, nos hemos quedado sin fuera. tiempo, lo malo es que tenemos más preguntas... ...y también tenemos preguntas por Twitter... Eso es. ...y Twitter debería de poder decir algo en este evento, ya que celebramos el aniversario de Twitter. Mi, o sea, después de ellos hay 12 ponentes más y el horario está previsto que termine a las 9 de la noche. Y me gustaría bien, que fuera a las 9, o sea, si vosotros queréis quedaros hasta las 12 de la noche supongo... Eran los Entonces, 10 minutos tardes que llevábamos, que habíamos empezado más tarde... Teníamos también otro retraso. Vamos a hacer dos preguntas venga. que nos han llegado por Twitter y vamos a intentar responderlas muy rápido y después iremos al descanso. Y esto va así, corriendo. Quedaros con sus nombres y seguirles preguntando en Twitter. ¿vale? La primera pregunta sería... Bueno, aquí tenemos un usuario que es bastante activo en preguntas, que es Aquerón. <ríe> y nos ha hecho unas cuantas, pero no tenemos tiempo. Entonces, una de ellas es eh, que va para todos los que estáis ahí sentados y dice, ¿pensáis que existe una burbuja en todo esto de los community managers? Rápidamente, por favor. Sería posible que contestara el moderador. No. No, a las preguntas que, que la son ella. para todos, prefiero que las hagan ellos que son los expertos. Vale, ¿quién se atreve bueno, a hablar de burbuja? ¿Quién todo? tiene una? ¿Hay una burbuja? Bueno, yo. ¿Tú mi... te dedicas profesionalmente? Eh, eh, sí y no. Eh, creo que si se le está dando demasiada eh, importancia eh, a las redes sociales eh, tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo utiliza las redes sociales sino que eh, cuando vemos lo que está pensando nuestros usuarios de twitter son los usuarios de twitter hay mucha gente que no tiene ni siquiera acceso a internet con lo que también se nos queda fuera eh, pero eh, sí si es verdad que la comunicación se está transformando y que las redes sociales ya eh, son una ventana eh, imprescindible de, de la comunicación y es algo que, que no se puede negar. Entonces, se ha hablado de la transformación y, y yo creo que eso se está dando ahora mismo. Que sea una burbuja o no, eh, no sé si es tan importante como que eh, se sigan desarrollando campañas de comunicación y se siga eh, innovando en comunicación online. En cualquier caso, burbuja o no, se normalizará. Llegará momento que se normalice la situación. Vale. Está claro que hay muchas opiniones sobre el asunto. Tenemos una pregunta eh, de Amalio Rey. Estaba para ti, aquí, Community de la Diputación. <risa> eh, ¿se, ¿Se puede ser Community Manager de un partido político o una entidad pública cuya línea ideológica discrepa con la nuestra? Igual que en un medio. ¿Peleaguda? <risa> <risa> bueno, qué cabrón, qué cabrona. <risa> <risa> que, <vamos>. <risa> <risa> si tú, a la salida no <risa> Eh, bueno, eh, como siempre pongo, soy periodista, community manager por ese orden, yo creo que ahí sí, al ser periodista lo tenemos fácil. Eh, sí. sí, se puede, ya está. Vamos a dejarlo ahí. Vale, un aplauso para ellos.